Es día de recomendaciones y quiero recomendarte una película, The Eichmann Show. Es una película del año 2015, hecha por la BBC, es decir, es una película para televisión. Se hizo para conmemorar los años del holocausto judío. Ahora usted pensará, esto es otra película de un campo de concentración, y no. The Eichmann Show es una de las películas más importantes que he visto en mi vida que tienen que ver con justicia y también con medios de comunicación. Es la historia de lo que ocurre en el juicio a Eichmann, un agente nazi detenido en Argentina y llevado a Jerusalén. Lo importante del juicio a Eichmann, más allá del asunto de la justicia, es que contrataron a un equipo televisivo de Estados Unidos para que se encargara de la cobertura. Ahí entonces el equipo estuvo conformado por Frugman y Hurwitz, Dos personas, un productor y un director, uno de ellos había incluso estado en una lista negra en Estados Unidos por estar asociado a actividades comunistas y demás. Los dos estuvieron encargados de hacer el posicionamiento de cámaras, armar toda la escena en un salón de juicio para que el mundo pudiese ver cómo Eichmann era interpelado por las autoridades de Israel y además cómo era confrontado a las víctimas que por primera vez en 1961, hablaban ante una cámara de televisión. A Eichmann lo ahorcan en el 62. Pero el hecho de que esto fuese emitido en televisión en más de 35 países en ese momento, compitiendo contra campeonatos de fútbol y escándalos y otras cosas, nos lleva a pensar que no solamente la justicia es importante, sino el relato que se hace en medios de comunicación masivos para que más personas se enteren. En esta película se muestran los esfuerzos para que las víctimas hablen, sean tomadas en cuenta y empiecen a existir para un público que creía que lo que había ocurrido en campos de concentración era solamente una leyenda. Todos tenemos una historia y hay que buscar quien sepa contarla bien, como este equipo televisivo que se encargó de producir y dirigir uno de los juicios más importantes del siglo XX.